Algo. Hay que tener precauciones, pero tampoco Señores, llegar a, a una extrem, locura. A extremo, Mire, a extrem. aquí me mandan algo y me da risa porque el coronavirus es la mejor que me ha podido pasar. Ah, con, sí, sí. Dice, mi mujer no quiere viajar, no quiere comprar nada porque todo viene de China. No va al mall o a cualquier evento por miedo a que la contagien. Pasa todo el día y la noche con la boca tapada. Esto no es un virus es un plan de salvación ¡Oh Dios! ¡Cuántas cosas! Es bueno, machista, esa, es la parte es jocosa esa es la parte jocosa de la, de la realidad pero ciertamente que vengo reflexionando y ya poco a poco hemos ido tomando medidas en la casa y el comportamiento pero hay una situación que se escapa cualquier control porque eso es un control individual que debe asumir cada ciudadano. Así es. Y que tengamos el mismo comportamiento ante esta realidad. De no asumirse esa responsabilidad individualmente, estaremos en riesgo constante. Y luego yo me pregunto, ¿cuál debe ser la actitud de un infectado y la casa? Es decir, sus hermanos, sus parientes, su esposo, su esposa, hijos. ¿Ve? Obviamente que sé que cada quien va a asumir y no va a querer que nadie se le acerque, porque va a proteger a los suyos. Es un temazo. Es Entonces, un tema es un difícil. tema que tiene y... que ya definitivamente abordarse con esa crudeza. Para poderlo entender y manejar. Pero no. de hecho. Todo ha cambiado, parece que se conoce más de las características. Lo del virus. lógico fuera que la gente de infectología, salud pública, publicaran algún brochure, un manual de cómo manejarlo en la casa. Porque fuera de la casa, en una clínica, en un hospital, ok, hay su. Pero en la casa es difícil. Porque, Entonces, en la casa. ¿Cómo tú evitas que el niño venga eh, para encima de ti y se te tire a la pierna o se quiera acostar contigo correcto. en la cama? O sea. Es decir, mi hijo mis hijos, lo quiero sí. tener aquí. Sí, entonces. Es decir, pero no es que sea un chiquito, el mío de 20 años, sí, sí, sí, sí. el de, el de 28, sí, sí. La, la grande, la del medio. Es decir, que surge la interrogante, ¿cómo comportarnos? Y si el tema que decía Fulvio respecto a lo que es la deficiencia de camas y lugares aislados, si en algún momento la casa, la habitación, puede aislarse y convertirse en un área preservada. Tiene que ser así, mira Para Francis. poder contrarrestar mira, lo que yo hay, hay un promedio de dos camas por cada mil habitantes, ese es el promedio que hay. Si fueran tres camas el promedio, por ejemplo, son 30 mil camas en el país entero. Eso es todo lo que hay. Entonces... Si el 1%, si, si de 10 millones, el 10% es afectado, que es un millón, uh -huh. o el 5% que es medio uh -huh. millón. De ese medio millón, el 20% va a necesitar cama. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, estamos hablando de cerca de 100 mil, 100 mil, ¿eh? Va a necesitar cama. Ventilación, la mayoría de ellos también, asistida sí. para respirar. No tenemos esa cantidad de ventiladores. Y ya con ese solo por ciento, ya tú tienes toda la cama, el triple ya, cubierto de decir que van a haber tres y cuatro ventiladores. Imagino cama. que tendremos que buscar serio. las fórmulas para convertir casas, casas en lugares de aislamiento para poder afrontar el nivel de propagación que se estima. Bueno, es posible que suceda. Es un tema que hay que ir pensando en él. Miren, finalmente, yo quiero eh, hacer la siguiente acotación. Vi en la prensa anoche, creo que fue anoche, a Almagro. Almagro es el, el, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. interesante, sí. Que decía que... Haití y República Dominicana es un solo país en una sola isla. Él ha insistido Yo pienso en eso, ¿eh? que Almagro está totalmente equivocado y que Almagro no tiene la más, el más mínimo criterio acerca de lo que ha sido la historia de la República Dominicana y Haití. Yo pienso que también es, una, es un acto de injerencia esa es su opinión. Él no tiene por qué insistir en un tema en el que los este dominicanos tenemos vez, una opinión muy dice. clara y muy particular. Haití y la República Dominicana son dos pueblos que no tienen la misma idiosincrasia. Nosotros tenemos una visión de la vida, los haitianos tienen otra. Entonces no podemos pensar en que son dos naciones en una sola isla. Somos dos pueblos diferentes en una sola isla, eso sí somos. Yo, yo siempre he dicho, los haitianos son nuestros vecinos, y como vecinos son una realidad. Tenemos que entenderlo, y en la medida de lo posible tenemos que ayudar a que ese pueblo trate de buscar su camino y pueda lograr un mínimo, aunque sea de institucionalidad, que le permita vivir en paz, que le permita desarrollarse, que le permita a su gente eh, un desarrollo intelectual, un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo espiritual eh, a través del tiempo. Eso sí debemos de ayudar, eso sí debemos de preocuparnos los dominicanos porque eso ocurra en Haití. Pero fuera de ahí, nosotros no podemos ni asumir la responsabilidad ni la carga de Haití no podemos asumir eso en el, la situación y en el momento en que están. Y realmente haitianos y dominicanos tenemos idiosincrasias diferentes. Y sabemos que el interés de unos cuantos países... A nivel internacional Es la unificación o echarnos a nosotros el problema claro. O sea, República Dominicana Es República Dominicana Haití es Haití y cada quien tiene su realidad Tiene sus problemas, nosotros no Estamos en condiciones ni hemos podido Resolver los nuestros, mucho menos para cargar Con otros, y tanto a este Señor Almagro que no es la primera vez que emite este tipo de comentarios o mensajes en esta línea Y a otros tantos que buscan vender la idea de que somos un, una sola isla No, no, somos dos países totalmente diferentes Ellos hay, aquí y nosotros allá Hay una llamada, vamos a escucharla, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien eh, ¿Qué hay de cierto de esto? Que, que un limón en cruz, una chinola, hoja de cereza y naranja agria. No, no se escucha, no se está escuchando. Él dice bien. Que, que hay desierto, que con un limón, cruz, chinola hoja de, de, de naranja agria, agria. que más se, eh, se van, a, van a aparecer muchísimos remedios caseros Todo lo que tú has mencionado son ricos en vitamina C Y la vitamina C tiende a fortalecer el sistema inmunológico gente, Lo más es que recomendable no, no. es que usted ingiera bien. Todo lo que usted eh, pueda hacer Que sea caliente, confortable no Abrigarse no, bien no, Pero ninguna de esas cosas se ha comprobado Que pueda ser la cura de tal o, Gina, o cual es una la cultura. vacuna se está Oigan, trabajando. El, el laboratorio que más avanzado está es Israel hasta ahora. Sí, pero sí. China es una de las sociedades milenarias, porque data de los 7000 <coughs> años, porque Qué ellos fuerte. lo colocaron ahí, que tiene mayor uso de infusión en el mundo. Sí. Es decir, tu tradición es la, esa. Al te junta con dos chinos, Espérate, y te ter, abren un. Déjame terminar el tema, chamo. Termina, Te pone un té. Miren, volviendo al tema de Almagro, eso es importante. Lo voy a recoger. Sí. Volviendo al tema de Almagro, yo pienso que este señor que pertenece a un sistema que de alguna manera él, él es parte de una, de una idea, de un criterio oh, sí. que manejan grandes naciones. Correcto que no quieren asumir la responsabilidad que mundialmente tendrían como grandes naciones y que históricamente tendrían con el pueblo haitiano. Pienso que Almagro haría mejor, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, si ayudara de alguna manera a que Haití mejore en términos institucionales, en términos sociales, en términos económicos, en términos espirituales, en todos los aspectos. Porque a él le corresponde como presidente, como director, como jefe de una organización que reúne a todas las naciones americanas. Y Haití es parte de América. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y creo que la, la, la, que, más ha ayudado. la que más ha ayudado y la que más cerca está para ayudar es la República Dominicana. Pero, no, pero que no intente sumarnos. Porque si él intenta sumarnos, Haití que nos ha invadido en más de una ocasión, cinco ocasiones. Con lo, en cinco ocasiones, sí. con lo que tenemos una historia de amor y desamor, más desamor que de amor. Aquí hay gente, incluyendo a este prójimo que habla, que con mis años estaría dispuesto a echarme el fusil al hombro. Me too. Muchísimas gracias, Yo amado. Eh, Aquí hay gente que cree que eso no, va, no puede pasar Mire, nosotros y siguen intentando. No sí. podemos desviarnos de, la real, de las otras realidades que tenemos. Si el coronavirus no puede sacarnos de los objetivos no, claro. que tenemos como país. Vamos a continuar con WhatsApp y quedamos con... Tengo que decirle, armado. Habla, sí, sí. Hablar de los fusiles, señores, ya. En, en sí, esta aquí época hay gente. Está sí, Está difícil, señores. Bueno, llega no, hay un momento en que no hay La constitución dice que no se puede establecer en este país un gobierno militar. No existiera. fuerzas armadas No, la constitución lo prohíbe. No existiera fuerzas armadas. Es que yo no estoy hablando de eso. Nosotros nos sumamos en La propia constitución dice que no puede haber no no, no este aquí gobierno que no sea no, fruto de la Republicanos ¿Eh? representantes pero ¿Eh? no, no estamos hablando. Pero yo no estoy hablando de eso. Perdón, mi querido. Amigo. Es que tú no estás hablando de aquí. Oye, tú estás hablando, hablando para de defender eso. la patria en eh, contra de otra exacto, nación. De cuál nación? ¿Y qué ¿De algún amenazo? intento de invasión? Si pero se que, diera, oye, si se oye, diera. Pero ven acá. No eso, yo no he, he dicho eso. Entiéndelo en el contexto. Lo que yo entenderlo. me sumé a lo que dijo claro, Amado. No En esta coyuntura, No, no, no. Estamos hablando de defensa nacional. Y todos los dominicanos tienen que estar dispuestos. En un caso que se le llame a la atención. Porque hay amenaza internacional tiene que hacerlo. Mira. Es que, es que tú tienes que entender en el, eh, contexto, en el contexto que yo contexto. estoy planteando. Estoy, tienes que entender en el contexto que yo. Y tengo. yo me sumo. Yo me sumo. Ah. Eh, coño, y tú, tú, tú hey, cómo no. Pulpo. A... Pulpo está en yo otra. Yo llevo negocio. comida. <risas> Qué Vamos Oye, a comer. Y agua, y agua. Y agua <risas> yo no creo en eso, porque esos fueron los que traicionaron a, a Camayo. Lo que tenían la comida en los patios. Ah, de pero, pero los dominicanos siempre hemos no. sido traidores. Ay, y te voy a decir una cosa: en toda la historia, búscalo. Pero Juana saltitó. En el 44, en el 63. ¿Eh? <ríe> búscalo vamos, vamos, Junior Cruz? Escucha esto, Yarjan. De mañana.